Nos vamos a la comunicación telefónica. La última entrevista de la mañana okay. de esta de esta jornada que empieza bien tempranito a las seis se la lleva a Pepe Ramón. Vos, ¿Quién es que Pepe Que es empresario. Él es el dueño de Mipol Autopartes y hay una particularidad en esta sí. en esta empresa. Lo dijimos soy muy temprano cuando hicimos las efemérides. Exacto, hacíamos el repaso de efemérides y algo que es una particularidad para algunos, como uh -huh. mencionábamos, y es algo que debe ser así porque hay un cupo que se debe cumplir. Sí. Hay, hay muchas cuestiones detrás, pero detrás también de esta empresa y Elen con un gran corazón, que es Pepe Ramón, a quien le damos la bienvenida para que nos cuente más. Uh -huh. Porque hoy es el día del síndrome de Down, de las personas con síndrome de Down, y hablábamos de, de todos los trabajos y todas las personas que uno va conociendo en el claro. medio. Pepe Ramón nos va a contar sobre eh, su día a día uh -huh. en, en la empresa. Pepe, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Naomi. Buen día, Carlos. Buen día a toda los audiencia. Ah, bueno, aquí contentos. Aquí está revolucionada la empresa porque ah. hoy es el día de, de, del, del síndrome de Down y bueno, los chicos es un día que lo esperan con muchas expectativas porque tienen un sinnúmero de festejos y bueno. Realmente estamos, está todo revolucionado aquí. ¿eh? Pepe, ¿cómo eh, tu empresa, digamos, cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo te llega a través del cupo que hay que cumplir? ¿O fue una decisión tuya por fuera, previa, el hecho de, de poder contar con, con chicos con discapacidad dentro de la empresa trabajando, desarrollando distintas tareas? Mira, esta es una historia que viene de hace muchos años, Primero, que no tan solo es una idea mía, sino de, de mis primos, que son mis socios también. Eh, hace veintipico de años yo solía tener un vecino, que hoy en mi día lo voy a recordar, Benjamín Flores, el Benja, y ahora le decíamos nosotros. Y bueno, lo traje a trabajar en la empresa con enormes resultados. Este, estaba muy contento él. Y después, con el paso del tiempo, fuimos incorporando. Eh, un día me tocó estar también con un amigo que tiene un hijo con síndrome de Down, que le digo, chile le dije que a esto lo va a dejar que a la play todo el día. <risa> y bueno, me dice, no sé qué hacer, me traigo de empresa. Y después vino otro, y otro, y otro, y otro. Y hoy tenemos entre tenemos chicos con diferentes discapacidades, porque en realidad esa es la palabra, que es con discapacidad. Tenemos seis chicos con síndrome de Down, tenemos tres con retraso madurativo, uno con daño neurológico, ayer incorporamos otro más, un retraso madurativo, y la verdad que es una, una decisión que la hemos tomado hace muchos años, y que mucha gente nos habla y nos pregunta, no ¿por qué lo hacemos? Y primero lo hacemos porque queremos, y lo hacemos por, por, por amor, ¿no? Porque siempre decimos nosotros que, que si tuvimos la suerte de venir a este mundo y, y estar como estamos, lo menos que podemos hacer es hacer algo por los demás, ¿no? Y así como con la empresa, bueno, también tratamos de crecer, para dar trabajo y demás, también nos fijamos mucho en el tema de la inclusión y, bueno, estamos contentos, muy contentos porque es una cosa también que, que, que no es una decisión solamente de nosotros, el directorio, sino que todo nuestro personal eh, lo vive con mucha alegría este día a día, ¿no? Así que hoy es un día hermoso para festejar. Pepe, eh, bueno, te escuchamos atentamente, digo, ¿cuánta gente del otro lado por hoy ignora estas situaciones, ¿no? lo que significa tener por ahí un, un trabajador con síndrome de Down y todo uh -huh. lo que ellos brindan, además de, del trabajo diario, lo agradecidos que son, ¿no? cómo se vive ese día a día, eh, por lo que noto y cuando te escucho la voz es que lo viven con mucho amor y con mucho entusiasmo, ¿no? totalmente, totalmente, aquí en nuestros días yo quisiera que ustedes vengan alguna vez a la mañana tempranito y con la alegría que nos reciben con la alegría con yo llego los abrazos, aquello eh. yo creo que no hay persona en el mundo que viste el día como nosotros Viste, eh, yo tengo la suerte, bueno, a la mañana muy tempranito, por gimnasia que tengo un grupo maravilloso que digo a hacer muy y risas y después eh, eh, llego acá a la empresa y, y también es toda alegría y bueno, y también por eso, pasamos por situaciones este que, y que son difíciles como todo, ¿no? Como todo orden la vida. Ahora, estos pues, chicos, lo más maravilloso que tienen es una sinceridad absoluta. Cuando les gusta algo te van a decir y cuando, les, cuando no les gusta te lo van a decir. No, no es <risa> <montón sí>. cumplido. <risa> tal cual, tal cual. Es mucho sí. más más simple. Es, eh, es algo que también, bueno, la, la retribución del cariño después. ¿Cómo es el día a día, digamos, en qué tareas están ¿Qué tareas están desarrollando actualme, actualmente? ¿Qué están haciendo hasta ahora, por ejemplo? Mira, ellos tienen diferentes tareas, los vamos manejando por grupos. Nosotros además tenemos una coordinadora que coordina todos sus, sus movimientos. Te este, digo, gracias a la vida y a todas las cosas, este, hoy los chicos prácticamente tienen una autonomía 100%. Bien. Nosotros en la empresa, por ejemplo, tenemos un proceso que fabricamos el agua destilada para nuestros clientes. Bueno, hay tres chicos que trabajan en esa área Uno alcanza el bidón, el otro lo llena El otro lo pega y lo acomoda Otros están en reposición otros a veces están en ventas este, Por ejemplo, Dolores Ella todas las mañanas tiene la función Ella prepara café, té o mate Y va por cada una de las áreas de la empresa Invitando a los chicos este, Bueno, qué es lo que quieren tomar Tiene órdenes este, expresa De que a los gorditos le tienen que dar una sola tortilla Y a los otros, bueno, tiene vía libre entonces por ahí tenemos alguna, alguna, algunos problemillas, porque por ahí un gordito le pide dos tortillas y ella, bueno, respeta el reglamento, le dice, no, una y a la mierda. ¿no? Y, bueno, y por ahí viene y me demanda que hay un gordo ahí que le pide dos y que está muy gordo, dice. Este, y bueno, eh, después, el Turco amor, por ejemplo, que es un personaje el que canta en el grupo él a él le gusta estar siempre en el área donde hay aire acondicionado este no <risa> se convence, que ven ahí está llegando el sol con amor a mi oficina a ver qué pasa el este, bueno le gusta estar ahí saluda a los clientes eh, a ver mándale un saludo a estar al a lado dele mandale un saludo para todos ahí dale, dale. Ah, hola querido feliz este feliz, feliz. El radio LR7 Bueno, Mirá. a veces han tenido el, el privilegio de que el perro lo salude ¡Anda, la buena yo ¡Qué grande el teatro. ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué que, que alegría! Que se nota, digo, el, el, el amor que hay y, digo, y, sí. y Pepe... ¿Qué pasa, Pepe, con las familias? ¿Qué, ¿Cómo, cómo, qué hablan? Acompañan, ¿Cómo claro. los acompañan? Digo, ¿qué, qué, ¿Cuál es el sentimiento también con las familias de ellos, no? Mira, realmente es eh, una cosa que ellos... Eh, todos bueno infinitamente agradecidos contentos contentos no solamente porque sus hijos tienen trabajo sino porque ven la evolución de sus hijos ven la inclusión porque sí, nosotros bueno. no, no es por, por alabarnos ¿no? pero realmente hacemos inclusión acá desde, desde todo lo que es inclusión ellos aquí tienen un reglamento tienen que respetar ciertas conductas pero también comparten la vida diaria ejemplo algunos de los empleados pues, de los colaboradores de la empresa que se lleva. algunos se casó, los invitaron, por ahí se van a un boliche, un día sábado los invitan, por ahí nos fuimos a un recital todos juntos, viste, los, mm. los luqueos a todos, les digo, quiero que vayan bien rockero, y <ríe> me acuerdo un día que fuimos a ver la averización y le digo, bueno, pero los quiero a todos bien rockeros, iban <ríe> todos, todo de negro, y cuando entramos al club y Villa Luján, claro que era muchísima gente, eh, nos abrieron todo un callejón, como ubicación de privilegio nosotros, este no, es, es realmente, a ver, mira, te digo, es, es absoluta normalidad, es, es una cosa que, que, que, que si uno, hay mucha gente que me habla, ¿no?, y me dice, ¿cómo hay que hacerlo? Sí. Y le digo, mira, siempre digo lo mismo, esto se lo hace únicamente por amor, si no le pones amor, te vas a encontrar con un montón de, de, de inconvenientes, como te pasa con cualquiera, ¿no?, porque hay caprichos, hay situaciones a veces enojos, este ya, ya voy este eh, bueno pasamos por un montón de situaciones difíciles a veces pero como como cada uno de ellos se les pasa la vida misma ¿no? así que por eso lo naturalizamos nosotros y, y nosotros como proyecto de empresa tenemos nosotros tenemos muchas sucursales por todo el norte y demás y nuestras intenciones son es porque no menos uno en cada lugar viste porque, porque bueno porque son, son seres humanos fantásticos y cuando vos me decís de la familia una de las cosas que más le preocupa a la familia es siempre qué va a hacer mi hijo o por qué mi hijo no, no se integra mm. a veces les pasa a algunos que por ahí terminar en un colegio terminan en un secundario y después los mismos amigos bueno la vida los va poniendo en distintos caminos no siguen y dejan de verse no entonces yo acá con con la alegría que viene me decía la mamá de uno vos no bueno, sabes que me dice él ya la noche anterior deja todo el uniforme preparado con las ganas que viene ese es Matías llega a la 8 en punto, ¿viste? país inglés. Este, sí. Y bueno, realmente eso es lo gratificante, ¿no? Hoy temprano hablábamos, cuando contábamos la y de dónde surge la importancia de que exista la oportunidad, sí. justamente para que se puedan desarrollar y tengan su autonomía. Lo que haces vos, lo que hace tu empresa, Pepe, es realmente un ejemplo, es algo para tener en cuenta, hasta el mismo Estado, ¿no? Para, ojalá, para tomarlo como ojalá ejemplo. Tuviera... Y no nos queremos despedir sin antes leerte uno de los mensajes que acaba de llegar de Franco, que es taxista, que te dice que sos un genio y que te manda un abrazo grande. Así que imagínate, bueno. ya sos un bueno. personaje ahí reconocido. Bueno, un saludo grande a Franco, muchas gracias por sus palabras. Realmente tenemos este, muchísima gente que nos alienta y eso es lindo, ¿no? Este, yo la verdad es que tenía muy poca relación, con, por ejemplo, con las redes sociales y la otra vez eh, bueno, Chica amiga me dijo ¿por qué no te hace? me dice un TikTok yo no sabía qué era el TikTok de... <risa> eh, subimos ese TikTok y no la cantidad de gente que me llama es impresionante, mira ahora en este momento está, está entrando otro llamado también <risa> Pepe, te, man, te mandamos un abrazo gigante, gracias por lo que haces pero realmente muchas gracias eh. bueno, muchas gracias a ustedes por ocuparse del tema, por hacerlo público y lo que hacemos nosotros ojalá que se bueno, que se traslade a que muchas empresas lo hagan, porque esto no es por dinero, no es por nada, esto es por amor uh -huh. y, y saber que estamos dando oportunidades, yo creo que es uno de los de los regalos que nos da la vida, ¿no? ¿Mm? Besos a todos por ahí, muchos abrazos y a trabajar ahora, ¿eh? Sí, aquí estamos, aquí estamos sí, porque si no hay que poner les mando un abrazo grande, ¿eh? gracias. Muchas gracias por la nota. Gracias, Adiós, gracias. gracias.